Recuerda que hemos estado informando acerca de este proyecto de ley para ya no utilizar las bolsas plásticas en nuestro país, tomando en cuenta que llegan a contaminar de gran manera y que estas mismas bolsas sean cambiadas por bolsas reutilizables, estas bolsas de tela, pues este proyecto ha sido remitido a la Asamblea Legislativa, hasta el momento continúa en su revisión, pero de manera positiva, sin embargo se han estado llevando a cabo diferentes campañas, actividades, la conformación de plataformas, también no solamente en la Ciudad de La Paz sino en todo el territorio nacional que están distribuidos en diferentes puntos entre ellos también en unidades educativas y también en universidades para socializar este importante proyecto de ley y también que la población tome mayor conciencia para ya no dañar lo que es el medio ambiente. Pues todos estos detalles los estaremos conociendo junto a Iván Rivera, quien es el vicepresidente de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, que nos está acompañando una vez más y por supuesto también con buenas noticias, además de mucha creatividad para la creación de bolsas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto que nuevamente estés con nosotros para abordar este tema que es tan importante. Lorena, muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí para poder comentarles lo que estamos haciendo, ¿no? Y como tú muy bien decías, estamos con la campaña del de Desembolsate Bolivia, y estamos, como tú decías, en universidades, en colegios a nivel nacional, nuestros, nuestros uh, brigadistas están en eso, con, eh, yendo, estamos con, eh, enseñándoles a la gente a hacer, digamos, bolsas de papel, ¿no? Que pueden eh, ellos hacerlas de Yo mismo. reusar, ¿no? Claro. O sea, papel periódico que ya no utilizan que ya de repente ya lo han leído y te voy a dejar una eh, de regalo para ti para que la tengas y puedas enseñarles dos ¿no? y también la que tú estás agarrando, Esta muy me bien, me encantó ¿no? está Esta, muy buena, que es, es por si acaso, es una creatividad ¿no? única, sí es de una polera ¿no? que hay que quitarle Cortarle las mangas, que eso les enseñamos a, a los chicos, tanto en las universidades como en los uh -huh. colegios, que, cortarles eh, el cuellito, ¿no? Y ya tienes aquí el agarrador, sin necesidad de coser nada. Y en la parte de abajo, lo que tienen que hacer es ir cortando mechitas y, y después ir anudando, ¿no? Entonces, te, tienen una cosita para bolsa de pan o algo así, porque es resistente, porque esta, por ejemplo, es de, de una polera viejita, ¿no? claro, no y además que ya tenemos una nueva bolsa para poder hacer nuestras compras y no estamos utilizando una otra otra y otra y Así otra es. que eso también hace el consumo hace que lleguemos al punto que tenemos hoy en día, no, en todo el mundo esta contaminación que se está registrando, pues está en avance positivo este proyecto en la Asamblea Legislativa, sin embargo no han quedado ahí, no pararon ahí, siguieron y cada vez más más en diferentes campañas han estado también presentes en los mercados, ¿no?, para poder informar a las caseritas, como se dice, ¿no? Así es, así es, y uno de, de los apoyos les agradecemos a, a los del banco, a los del BCP, esta es la, la bolsa que eh, hemos estado en el mercado de eh, la Rodríguez, famoso mercado Rodríguez, con esto, Muy concurrido, ¿no? Muy ¿no? Entonces, es otra de las alternativas, tenemos tres, ¿no?, estas de tela, estas de, de un material distinto, ¿no?, eh, las de papel, ¿no? incluso estas, ¿no? que son rehusar las, la, o sea, las poleras. ¿no? Entonces, estamos con eso y concientizando a la gente, a las caseritas, para que sí. ellas mismas. ¿no? Entonces, no nos hemos quedado ahí en solo el planteamiento, Exacto. sino ya la educación, la reeducación que se tiene que hacer. Y hemos encontrado eh, alegremente, con mucha felicidad, eh, que la gente está concientizándose. Incluso nos dice, yo ya he comenzado, yo ya no uso. O en delante dice, no, yo, yo para mi papá estoy con esta otra bolsa. Exactamente, y eso te quería preguntar específicamente, sobre todo en las unidades educativas y en las universidades, ¿cómo están recibiendo los estudiantes? Porque ellos también tienen iniciativas y son los más entusiastas, además, ¿no? para poder hacer este tipo de actividades, salir a las calles también y socializar. Sí, así es. Y también eh, gracias al Ministerio de Educación, que es lo que comentábamos, creo que la, eh, hace un tiempo cuando estuve por acá, eh, 22 mil maestros eh, eh, estuvieron en, eh, recibiendo ¿no? el, la, la charla que, que dio la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia a través de, de, de todo el sistema educativo y, y eh, muy bien con, con un concurso, y entonces ahí ha ido más interés y de, de acuerdo a la zona cada quien está adecuando, ¿no? y entonces las unidades educativas están ávidas de hacer nuevas cosas no para reusar, reciclar y demás y plantear cada una, cada una en un concurso. ¿No? en un concurso sí. y eso es solamente en la paz o es a nivel nacional no, también a nivel nacional ah. a nivel nacional gracias al ministerio de educación ¿no? y obviamente a la unidad de periodistas ambientales que está apoyando ¿no? pero ellos son los que eh, están eh, ayudándonos por, con cada unidad educativa no por si acaso no son solo fiscales ¿no? son fiscales y privadas que tienen que, a través de internet, de, de un link del Ministerio de Educación, entrar a este concurso. Entonces, a los profesores que están eh, atentos y siempre ven seguro tu programa, pues que, que lo sigan y animen a sus estudiantes. Y hay incluso estudiantes que ya eh, están en esto. ¿no? En La Paz ya hay varias unidades educativas, hemos estado también el fin de semana con el en el colegio Martín Cárdenas, donde había una feria de ciencias y entre esas había un stand donde habían lo que son las bolsas reciclables, reutilizables. Entonces tienen ya no otra reciclabas. visión los estudiantes. Así es, entonces estamos despertando el interés de la juventud y de los niños para que puedan promover esto uh -huh. y sean ellos los promo, promotores de este cambio del Desembolsa bolívar Y en Cochabamba también hubieron ya actividades en la plaza principal eh, mediante la conformación de plataformas que la mayoría es por estudiantes también. Así es, así es. E incluso hoy eh, nos mandaban eh, mandé también imágenes eh, de la Universidad San Simón que están muy activos ellos. No, no sé si por el calor propio de Cochabamba están moviéndose muy bien, Santa Cruz lo mismo, Sucre hemos estado también a través de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia dictando una, una charla, en este caso ha sido a, al ejército, una unidad mm. del, del ejército allá en Sucre. Entonces, estamos por todos lados, estamos ávidos, creciendo, y, creciendo, pero gracias a, a la gente y gracias al dinamismo que, que ellos imprimen y al interés que ellos que no nosotros, sino es, es este tema que es tan interesante. Exacto, están demostrando la verdad, sí, mucho interés, otra visión por lo que es cuidar eh, el medio ambiente. Ahora, esta ley, la cual ya ha sido presentada, que está en revisión y que está haciendo de manera positiva, hace que nuestro país ingrese a uno de los tantos países que también ya prohíben, Utilizar bolsas plásticas, como por ejemplo Argentina, en Chile también, son más de cinco, ¿no? Los países sí, son más de cinco. En el mundo. En el mundo, ¿no? Y bueno, también esta entrevista está España, México, que cada vez eh, tiene varias opciones. Nosotros también con, eh, con la yuca que tenemos nosotros aquí, que también es es una forma de, de hacer bolsas plásticas pero que sea, sean biodegradables exactamente ¿no? que tardan menos no o sea no, no llegan a contaminar en la magnitud que contaminan las actuales claro verdad eh, claro refrescamos es otro un poco... componente es otro químico que cómo es eh, ¿Por qué? no es un poco, o sea es natural ¿no? Ah. De, de, de la yuca el almidón de la, de la yuca no que puede ser no también hablábamos que, que en la parte de de Yuna, hay una bacteria ¿no? Que, que ha sido incluso en CNN la han publicado para que se puede utilizar. Entonces, estamos, hay muchas alternativas. ¿no? Y recordarles a la gente que, por ejemplo, eh, cada día se consumen 11 millones de bolsas en Bolivia. ¿no? Entonces, es como que cada boliviano debe utilizar, llega a utilizar entre su bolsa. dos, ¿no? tres ¿no? y más. Claro. ¿no? Entonces, a veces de repente nos están quitando nuestras bolsas que nosotros no las estamos usando. no Exacto. Y que. Eh, eh, al año eh, significan 60 millones de bolivianos que sin darse cuenta los, eh, las caseritas están invirtiendo en comprar bolsas plásticas. ¿no? Lo que nos ha gustado es que ya en, en varias eh, ventas de barrio hemos encontrado, por favor traiga su bolsa. ¿no? Sí, ya. Yeah. Sí, ya, ya, en Miraflores, en, en la zona sur, es, Realmente está bien. Y otros eh, y otros caseritos de, de salchipapas y demás que dicen, por favor, traiga su tupper, le, le voy a eh, yapar, eh, ¿no? Eso, entonces, es, estamos entrando en, en esto, ¿no? Exacto. Y está haciendo de una manera bastante rápida, además. Entonces, no hay excusa si es que usted tiene que ir a hacer algún tipo de compras, la que sea, y, y no tiene una bolsa, pues no hace falta que diga no necesito una bolsa de plástico, no, se puede hacer, ya hemos visto la creatividad utilizando esto, una polera también vieja que no nos va a llevar más de 5 o 10 minutos tal vez hacerlo, bueno menos tal vez, ¿no? y ya tenemos nuestras propias bolsas y esto significa reducir de gran manera la contaminación que se registra, pero sobre todo que luego las bolsas vayan a parar a todo lado a los océanos, entre varios aspectos, y eso termina siendo alimento de los animalitos que también llegan a sufrir las consecuencias nuestras. Así que empecemos a tomar mayor conciencia. Una vez más te felicito, es increíble el, el trabajo que están realizando, están avanzando muy rápido y es importante también las actividades que ya están en todo el país. Sí, sí, Gracias. Lorena, y también eh, decirles a los que tienen mascotas y que les gusta que pueden utilizar estas estas uh, bolsitas ¿no? para recoger los Exacto. desechos ¿no? y ponerlos, ¿no? porque eh, están más acostumbrados y he visto también, eh, por ejemplo, eh, por la calle 14 de, de, de Calacoto, que hay un depositario, uno puede depositar y también sacar pero unas bolsas plásticas en este caso. Entonces, uh -huh. decirles que hay otras alternativas, que para reusar ¿no? el papel periódico, recoger sus, sus eh, las heces, guardarlas y llevarlas a, a, un, a un depósito, porque son biodegradables, Exacto. entonces puede, pueden hacer. Exacto, no dañemos más nuestro mundo que incluso además es prestado. Muchas gracias. Te esperamos en una siguiente oportunidad, como siempre es un placer que nos acompañes para informarnos cómo va avanzando la ley, pero también estas diferentes campañas. Claro, con gusto Lorena, cuando gustes. Gracias por el tiempo y que tengas un bonito jueves. Igual tú. Gracias. Bien, cuando son las 14 horas con 53 minutos, permítanos hacer una pausa, aguárdenos y ya regresamos.